Acá, los chicos que van a ir al Mundial de Holanda, ¿tu nombre? Eh, Francisco Cazorla Bueno, Francisco, primero felicitaciones y bueno, contanos un poco cómo viviste el selectivo eh, Los selectivos fueron cuestión de estar tres veces en distintos lugares y bueno, ir preparándose ahí, llegar y llegar e intentar quedar primero en todo Bien, lo tuyo es rotura de poder Sí ¿no? contarle a la gente un poquitito qué es eso eh, rotura de poder consiste en el hecho de romper en distintas técnicas varias maderas, dependiendo la cantidad según la técnica y la edad. Eh, y bueno, mientras más maderas rompes, más puntos tenés, o sea que el que más puntos tiene, queda primero. Bien, las técnicas son con las manos, con el, con el pie, ¿qué te tocó vos hacer? A mí me tocaron cuatro técnicas, que eran una con la mano, con el canto de la mano, y las otras tres eran con el metatarso y dos con el talón. Bien, bien. Y eh, tuviste que romper eh, cuatro o cinco tablas. Claro, eran cinco, con el pie cinco cuatro y tres con la mano. Bien, bien. Bueno, contanos un poco qué, es, qué sensaciones tenés vos de estar en un mundial. Y la verdad me siento bastante alegre, ya que fue un proceso que valió la pena, se puede demostrar los resultados. Y bueno, fue cosa que nunca esperé. El, el apoyo familiar, calculo que, ¿no? Llegaste y dijiste, estoy en el Mundial de Holanda, ¿qué, qué fue para vos en, y tu familia? Eh, fue una alegría, la verdad, cuando me enteré y clasifiqué me dieron ganas de llorar, la verdad, porque el hecho de que era mi primera vez en, clasificando en un selectivo. Claro, después, eh, ¿qué significa para vos representar a Argentina? Esa es una pregunta, y la segunda, es decir... Tu, el, el, tu mismo instructor También es, es, es competidor Claro, respecto a la primera pregunta Es de la verdad que un orgullo Ya que sé que no cualquiera puede ir a representar A la Argentina Y mucho menos en una base En la cual se basa en el clasificar Contra otros competidores de la Argentina claro Y bueno, según con mi Instructor, la segunda pregunta Es como un combo, porque podemos ir dos juntos Tengo su apoyo allá Y bueno, él lo tengo desde chico Argentina es una potencia en taekwondo. Sí, es un buen, tiene un buen nivel la Argentina en la competencia uh -huh. de Taekwondo Internacional. Uh -huh. ¿Y eso es, es una presión para vos como deportista? ¿O es algo que decís bueno voy a tomar experiencia básicamente y ver qué sucede? Y yo me baso más que nada en el resultado y en la experiencia, porque la, la potencia se hizo a lo largo de la historia, claro, no se basó en un solo competidor. Claro, claro. Que, que la escuela Cuburio tenga 12 chicos que van a ir al Mundial, eso habla muy bien de la escuela. Eh, vos personalmente, ¿cómo, ¿cómo lo ves a cada uno de tus compañeros que van a ir? Y yo nos veo a todos en buena forma, buen entrenamiento, estamos todos entrenados por el mismo instructor, algunos con más, otros con menos entrenamiento, pero bueno, veo y da un buen nivel de la escuela. Bueno, muchísimas gracias y bueno, todo lo mejor para, para vos y tus compañeros en el, en el Mundial. Muchas gracias. Dale. Bueno, estamos acá en el Club Casa y Pesca, donde está la Escuela Cogurio, que se está preparando para lo que es el Mundial en Holanda en julio. Bueno, ¿tu nombre? Guido Paez. Bueno, Guido, felicitaciones eh, por clasificar el, al Mundial y contanos un poco cómo, cómo fue esa experiencia. Bueno, eh, la verdad que fue muy gratificante. Por suerte en, en mi caso, estoy clasificando al Cuarto Mundial. Eh, así que nada, super feliz por lo logrado, eh, vengo arrastrando una lesión que bueno por suerte me permitió participar de los, de los clasificatorios y bueno, y, logramos clasificar. Y esa lesión, bien, digamos. Bien, bien, bien por suerte ya estoy saliendo de la recuperación, de hecho nada, ya tengo el alta, o sea, estoy convirtiendo. Eh, ¿Los clasificatorios fueron en Loma de Zamora? Eh, sí, uno de ellos hizo en Tristan Suárez, el primero, ah. y, y los últimos dos y... se hicieron en el microestadio de Loma de Zamora. Bien. ¿Cómo te sentiste vos en cada clasificatorio y cómo fue pasando? Eh, la verdad que muy bien, fue de menor a mayor, siempre fue progresivo, pero en el primero me sentí una manera, en el segundo mucho mejor y en este último cerrando la clasificación aún mejor todavía. Bien. Me bien. ¿Cómo, ¿Cómo viste el clasificatorio nacional? ¿Fácil? ¿Difícil? Y la realidad es que nunca es fácil. Claro. Nunca es fácil clasificar un mundial, eh, menos en la Argentina, que es un deporte muy practicado, con muy buen nivel. Eh, la realidad es que el nivel de un selectivo se asemeja mucho al nivel de, de un mundial, porque hay en general las finales de los selectivos o los que están clasificando terminan eh, logrando podios en, en los mundiales. Así que es un muy buen nivel el que hay acá en la Argentina. Es muy difícil. Bien. Eh, clasificaste para formas, con, contamos un poquitito. Bueno, yo clasifiqué para la categoría de formas adultos eh, masculino de quinto Quinto dan. Quinto, sí. Esta, la primera vez que clasifico en esta en esta categoría. Felicitaciones. Y bueno, gracias. Gracias. <risa> y, y bueno, la, la final fue con un compañero tuyo de escuela. Sí, eso la verdad que fue un plus. Eh, para el disfrute, la verdad. Eh, bueno, las, las tres finales de los tres selectivos me tocó. ¿Mirá? competir con Santiago Tello, que bueno, también es amigo mío desde los ocho años, así que ¿Se conocen? Eh, nos conocemos mucho y, y bueno, eso también permitió que, que no importaba el resultado, eh, estábamos claro. los dos en la final, la final quedaba en casa eh, eh. entonces permitió que se pueda disfrutar de una manera distinta, eh. obviamente siempre uno cuando se sube a, al cuadrilátero quiere dejar todo y dar el 100%, eh, pero no tenía incidencia el resultado, estábamos claro. felices uno del otro porque bueno Qué mejor que compartirlo con, con un amigo, sí bueno. eh, Este es tu cuarto mundial, dijiste. Sí. Eh, ¿Qué expectativas tenés personalmente? Nada, obviamente después de la lesión que vengo, que tuve, eh, ya clasificar, ya está. Ya clasificar estoy, claro. estoy hecho. Pero bueno, siempre se quiere lograr un poquito más, siempre se quiere. Avanzar un poco más en la llave, obvio que la expectativa inicial es tratar de ganar al menos una competencia y obviamente por qué no llegar a una final o como a un podio, eso sería lo ideal para mí. Eh, pero bueno, la realidad es que eh, estar en el Mundial para mí ya es un logro, así que eh, en ese sentido estoy, estoy tranquilo. eso es lo importante. Sí. Bueno, muchísimas gracias, todo Muchas lo mejor para, para vos y para la escuela. Gracias, gracias Pedro, gracias a la hora y bueno, gracias a a todos los que están siempre apoyando bueno. ¿Qué, ¿Qué necesitan para, para ir al mundial? ¿Cómo, ¿Cómo es un poquitito eso? La realidad es que al ser un deporte amateur eh, se necesita de dinero en principio este, se necesita apoyo de cualquier tipo eh, la ser amateur no tenemos apoyo de, de nadie eh, simplemente de, de nuestro trabajo porque tenemos que trabajar claro. para poder costear los, no. los pasajes estadía, comida, entrenamiento, indumentario, etc. Eh, así que cualquier ayuda es bienvenida Obviamente, en principio, dinero es lo que nos va a hacer quizás un poco más fácil la, la, la posibilidad Dale. de Dale. Bueno, seguimos con los competidores que van a ir a Holanda. Acá estamos con una amiga de la casa, Bárbara Lagadea ¿Cómo andas, amiga? Bien, bien, bien. Por suerte, contenta, la verdad. Muy feliz por todo lo que se está haciendo. Mm. Y bueno, acá, esperando, empezando a entrenar mm. la última etapa. ¿Este es tu mundial número? Número 7. ¿7? ¿7? Sí, mi séptimo mundial. Bien, ¿cinco veces Eh, eh Sí, con la selección. A ver, seis veces campeona con la selección. Mm. Individual, eh, tres, dos en combate mm. y uno en rotura de poder. Qué barbaro. O era el 2018 también. Qué bárbaro. No, no tenés contrincante, creo yo, ¿no? Y no, esperemos, pero <risa> sí, no, sí, hay contrincantes. <risa> Afuera hay muy buenas competidoras y bueno, ahora se en Europa son muy muy fuertes las europeas ¿Cómo viste un poco el, este selectivo que se, que se hizo para el Mundial de Holanda? Eh, este último selectivo la verdad estuvo se estuvo definiendo mucho los puntajes en todas las categorías eh, el nivel muy alto se vio la evolución dentro de los tres selectivos y bueno, la verdad después de un parate de cuatro años no se notó Claro. que hubo un parate, claro. eh, de cuatro años de competencia, porque el último mundial fue en el 2018 y bueno, tuvimos dos años de pandemia, claro. hubo dos años que no se compitió. El mundial que se hizo acá en Argentina. Sí, sí, sí. sí, sí. Así que el nivel eh, no bajó, por suerte, y hubo mucho recambio de competidores, muchísimos. ¿Cómo, cómo te preparas vos, físico, física y alimentariamente, cuando vos tenés que hacer un selectivo? ir a, al mundial. ¿no? Bueno, eh, físicamente meto entrenamientos de taekwondo propiamente dicho. Ahora estoy haciendo tres veces por semana dos horas. Y también estoy haciendo tres veces por semana también casi dos horas de preparación física específica. Bien. Eh, mi preparador es Ido Paez, <risa> Y bueno, después el tema alimentario, haciendo una dieta, porque si bien mi categoría es peso libre más de 70, eh, hay que estar en condiciones, hay que estar claro. eh, rápida en una categoría de pesado. Yo vi una, una pelea tuya, no sé si en este selectivo o en, el, o en el segundo, donde yo veía que la contrincante tuya iba para atrás y vos ibas como una topadora, Sí, ¿no? eh, bueno, es una competidora que ya desde el 2016 que vengo compitiendo con ella, se van conociendo, salió, digamos, sí. siempre son. Eh, ella salió campeona mundial en el 2016, en ese Mira. año yo no pude ganarlo. Mm. Eh, después me la crucé en el 2018, que ahí es donde yo le gané. ¿Siempre las finales entre ustedes? O ponele si llegan siempre ahí eh, semifinales. Que, sí, casi siempre semifinales. Semifinal. Finales por ahí. Eh, pero el tema es que Argentina tiene muy buen nivel. Claro. Entonces todos los competidores de Argentina son buenos, eh, por eso Argentina es over todos los años, todos claro. los mundiales, claro. se está trabajando, de por sí hay una muy grande cantidad de competidores en Argentina. Claro. Es, una, es potencia, Argentina es potencia Tengo una pregunta, la delegación argentina, más o menos, ¿cuántos competidores llevarían y Los últimos años eh, sin contar a Argentina porque éramos locales eh, 150, creo que el último fueron 320 y 150 wow. eh, delegación incluyen maestros, competidores y coach uh -huh. eh, calculo no sé, 70 competidores y el resto, público y maestros y, es, ¿Y en este para este mundial la Escuela Cogurio se está luciendo estamos, porque está llevando mucha gente a competir? Sí, ¿no? estamos clasificados 12 personas, eh, y, por ser un mundial fuera de Argentina hicimos explot, eh, superamos la expectativa, el último fue cuatro mm. eh, que fueron Leonel Montes, Guido Páez... Eh, bueno, yo tres, eh, cuatro en Italia, que fue Franco Radavero, Nico Audino, eh, Guido Paez y yo. Y sí, sí. Y tengo una cuatro. pregunta, la mayoría de, de estos competidores y competidoras son de acá de Burlingham o hay de, de distintas zonas eh, de, estamos hablando con Julio. Tenemos, eh, el 90% es de Burlingham, tenemos un competido, dos, dos competidores... Uno que es de Willengurst, acá de San Martín, sí. que es Francisco Cazorla, uh -huh. eh, clasificado en ruptura de poder. Y eh, Matías Lázari, que es de Belgrano de Capital, que uh -huh. él clasificó en lucha hasta uh -huh. 55 kilos juvenil. del uh, profesor eh, Matías es de profesor de Patricio eh, Salvador y Francisco es de, es de Guido Paez. Sí, no, ¿Cómo te sentís vos personalmente, además de que vos eh, estás clasificada, pero también clasificaron tus alumnos, los, los vikingos? Eh, la verdad estoy recontenta. Es, eh, ya es el tercer mundial que, que clasifican alumnos míos. Y lo más lindo es que estoy compartiendo categoría con mi alumna, que es la Carballo. Uh -huh. Así que feliz. Es una experiencia nueva y claro, algo muy claro, lindo. Claro, claro, claro. Porque vas a seguir yendo a los mundiales, o sea, como coach también. Bueno, o sí, sí, ahí. sí, sí, la idea es que sí, la idea es ir como coach eh, y acompañar a todos los competidores uno co claro, ¿no? Claro, no es dejar de eh, No es dejar de ir a los mundiales, claro. es solo dejar de competir. De competir vos, sí. claro, está bien, está bien. pero claro. Pero ese mundiales. es un proceso normal y natural que ya, uno, digamos, en la competencia, ya lo toma. Y aparte, ustedes acá, en la escuela, vos estás compitiendo, pero también sus instructoras. Sí sí sí sí, claro, sí, sí, sí, sí. Sí, hace casi 15, 20 años que doy clases, así que sí, sí, es, aparte es un objetivo que quiero yo, ¿no? Claro. Cerrar bueno. el ciclo así. Bueno, seguimos acá, estamos, seguimos mostrando los clasificados que van a ir al Mundial de Holanda, ¿tu nombre? Jasmine Wattlin. Bueno, Jasmine, contanos eh, cómo fue un poco, cómo te sentiste vos con el clasificatorio. Eh, la verdad, yo en el principio era como todo muy diferente. Porque en sí, yo de estar compitiendo en torneos así de la escuela, pasé a competir en esto, que ya me habían alertado de que era más profesional y todo. Pero también el entrenamiento en sí fue más fuerte. Y eso lo disfruté también del modo en que, por ejemplo, hubo una pretemporada donde ahí participaron varios de los clasificados. ¿En Córdoba? Sí. Bien. Y ahí eh, pudimos experimentar un poco lo que es la convivencia y este deporte en sí, en este ámbito profesional. Mm. Muy, bien. Muy, lindo. muy bien, muy bien, muy <risa> bien. Eh, ¿En qué categoría clasificaste? Eh, en prejuveniles eh, hasta 55 kilos mm. en, lucha. en lucha y en formas eh, hasta primeros danes juveniles, prejuveniles, perdón. Bien, bien, ¿Cuánto tiempo le dedicas de entrenamiento? Ah, el taekwondo. ¿Hace cuánto entrenó? No, ¿cuánto tiempo le dedicas, qué sé yo, por semana, ah, por mes, eh, por día? Por ahora estamos tres días y si, depende si hay algo, eh, los fines de semana son cuatro o cinco. Claro. claro. Pero sí, eh, tres. Seguidos, tres. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento cuando te dijeron, estás clasificada al mundial? Eh, no, no, no. Mi felicidad era como... ¿Qué? ¿Qué? No, no le podía creer, no. porque es todo muy diferente. ¿Y no. tus compañeros en, la, en, el, en, el ¿En, pues. en el secundario qué te dijeron? No. Eh, primero que nada, me dijeron que sí. si estuviera en el mundial ahí, que me dijera de qué escuela era y claro. cosas claro. así. Además de saludos. Claro. <risa> eh, no, pero también estaban muy felices por mí y eso. Claro. Es más, yo no. les había dicho que si querían, vengan. Ah, está bien. Está, bien, está bien. Vos sos de acá, vos sos de acá de Urlingham. Sí, ahora eh, me mudé hace poquito. Ah, ¿Hace, ¿hace poquito? Sí, está o sea bien. que es nuevo el lugar. Está, está, bien. Bien. está bien, está bien. ¿Y cómo, cómo viste a tus contrincantes acá en, en Argentina, lo que te tocó pasar? Y muy buenos, la verdad muy buenos, pero bueno, un poco también ya entreno con adultos y eso, ah, bueno. era un poco más normal también dentro de eso, pero no, muy bueno, muy bueno, se nota que es profesional. Claro, claro es, es otra cosa, cuando vos haces, lo que vos decís, los torneos acá en la escuela, vos te conocés con todos tus compañeros. Claro. Entonces, es otra cosa que ahora vas y enfrentás a alguien que no conocés. Y claro, y aparte venía, por ejemplo, podía venir de otra provincia o de otro país en el claro, momento. Claro, ¿Cómo, cómo, ¿Qué esperas eh, personalmente? en tu labor en, en el mundial? Eh, la verdad, primero que nada, no es en sí ganar. Ganar es un poco todo lo que todos quieren. Claro. Pero en sí, hacer un buen papel, por ejemplo, luchar acorde a lo que yo quiero y lo que estuve entrenando. Y mantener el nivel, y si se puede, subir también un poco. Porque para eso estoy entrenando tanto. Bueno, te deseamos todo lo mejor y que, y que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Dale. Adiós. <risa> Tú me decías de siempre gana. Siempre gana, siempre gana. Taekwondo adaptado, ¿tu nombre amiga. Vélez Viviana. Muy bien, Vélez Viviana estamos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasaste este clasificatorio? ¿Cómo te sentiste? Eh, primero tenía nervios. Me esperaba estaba arriba un poquito, no tanto. Y después, con el resultado, estuve contenta. Bien, bien, bien. Siempre, siempre en un mundial es lindo, es lindo ir, participar. El, el clasificatorio tu, para tus compañeros que vos tuviste, ¿cómo, cómo fue un poco. Estuvo bueno, me ¿Sí? dieron todo. ¿Sí? Como siempre, ¿verdad? ¿no? Sí, sí. Y yo también di <risa> un poco más. <risa> Está bien. Para poder mejorar en el lugar. Claro. Claro, claro. Y Ido Páez siempre al lado tuyo. Sí, siempre. ¿A eh, tu profe. Sí. <risa> <¿Viste>? <risa> ¿Por qué más cómoda? Es eh, mi sabonina. Claro, claro. Además fue mi coach, así que. ¿Cuál más es? ¿Cuál está ¿Qué? ¿Cuáles son tus expectativas para el mundial? Los eh, resultado no importa, eh. Lo importante es importante llegar. Es decir, es ir, decir, llegar y lo que sea. Está bien, está bien. ¿Y tus compañeros de, del poli qué dicen? Que vos vas a estar en el mundial. ¿Te felicitan? Sí, están contentos. Están contentos. Sí. Está bien. Está Me bien. apoyan también? Porque también tengo a mi compañero Valentino Yola. Ah, bien. Que es mi partener, el ayudante, facilitador, ah, para ayudarme. Ah, bien. Sí. Bien, bien, bien. ¿Y clasificaste en formas? En lucha o en las dos? Las dos, en forma y habilidades mixtas Ah, actividades mixtas y forma. Sí. Bien, eh, bien, la bien. habilidad mixta hice otra cosa diferente, va renovando. Ah, te tocó hacer otra cosa. Sí. ¿Y cómo te sentiste haciendo eso? ¿Bien? Bien, bien, bien. Porque estuve practicando antes. meses estuve practicando en la habilidad mixta. Ah, está bien. Está bien. Sí, lleva toda una preparación, obvio. Bueno, bueno, muchas gracias y todo lo mejor para vos en el mundial. Gracias. Dale. Bueno. Seguimos, seguimos acá con los clasificados al mundial estamos con. Delfina Wolfing. Delfina Wolfing, muy bien. ¿En qué, ¿En qué clasificaste? En Lucha y en Formas. Lucha y forma ¿Y cómo es tu categoría? Es hasta 45 kilos. Sí. Primer dan. Primer dan, muy bien. Eh, ¿Cómo te sentiste en participar en estos selectivos? ¿Es tu primera vez? O sí, ya? Ah, sí. Fue una hermosa experiencia porque fue mi primera vez y me encantó. Además de después competir, ¿Eh? Eh, alentar a todos fue hermoso. Ah, claro. Pasé re bien, sí. <ríe> está bien, está bien. Es verdad, vos competiste y después te quedaste a ver de tus compañeros. Sí, gritamos. <ríe> y que haya 12 clasificados, ¿cómo, cómo, cómo ves la escuela? Claro, que haya 12 clasificados al Mundial, es, mu es mucho para la escuela, muy sí, bien. te reconté. <risa> te hago una pregunta, ¿cuántas, cuántas veces entrenas por semana? Por semana, sin contar los sábados y domingos que a veces son especiales, claro. eh, tres veces, lunes, miércoles y viernes. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cómo te va en la escuela? Bien. Me imaginé. ¿qué, ¿Qué dicen tus, tus compañeros de escuela que vos vas a, vas a ir a un mundial? No, se ponen tipo, jugar, no van sé. a estar todos hinchando no, ahí, ¿no? ¿eh? Puede, <risa> está bien, está bien, está bien. Y yo estaba hablando recién con una compañera tuya, dice, siempre nosotros estamos haciendo los torneos de la escuela cubri. O sea, con tus compañeros vos te conocés. ¿Qué fue para vos eh, ir a un clasificatorio? Y eh, competir con gente, con chicos que no conocías. Y fue medio extraño porque siempre estamos, toda la familia y ahí competiendo juntos. Y a veces de otros profesores, pero es lo mismo, todos somos la misma familia Cogurio. Claro. Y muy distinto. <risa> y como cómo, eh, personalmente vos, eh, ¿cuál es tu expectativa para este mundial, digamos, tu performance, digamos? Y no sé, eh, tengo muchas, tengo muchas, sí, sí obvio, <risa> eso es la principal, tengo muchas expectativas, mm. estoy muy arriba. <risa> <risa> tengo que bajar un poco Está bien. <risa> estoy Está... muy ilusionada. Está bien. Y eso el, de es... ir con mis compañeros, para la Sí, ya, ya estar ahí es sí. ya, es, ya es mucho. Y después, bueno, lo que, lo que se dé, ¿no? Sí, sí. Aparte me sentí re bien, todo, todo compartí con ellos. Es muy lindo estar. Bueno, te felicitamos y te deseamos todo lo mejor, ¿sí? Gracias, igualmente. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, seguimos acá con los clasificados al, al mundial. ¿Tu nombre? Franco de... Bueno, Franco, felicitaciones antes que nada. Y bueno, contanos un poco cómo viviste este selectivo que se llevó a cabo en Argentina. Este, este selectivo en particular, el proceso que ustedes sabrán, fueron tres selectivos. Este en particular, el objetivo era ir a buscar el, el primer puesto en, en lucha y mm. sí, yo venía segundo en la tabla general ah. eh, pero era un segundo puesto muy peleado donde había cinco competidores eh, eh, con, con, con eh, chances de sí. clasificar y, y mi, mi objetivo con el, con el y Alejandro era el, el primer puesto. Está bien. En lucha. En lucha. Bien. En, en cuanto a la categoría de formas, estaba segundo en la tabla de general, mm. eh, con un buen colchón de puntos, eh, estaba más tranquilo en formas. En lucha había que ir a buscar un buen resultado. ¿Vos te sentís más cómodo en lucha, más cómodo en formas? ¿Te da igual? En cuanto a comodidad, me siento cómodo en las dos. Eh, pero sí es verdad que particularmente disfruto más lo que es la parte de lucha. Está bien, está bien, está bien. Bueno, contanos un, un poco, eh, este es tu primer mundial, ya vas a ir a un segundo, o eso, contanos eso. Eh, este sería mi segundo, segundo. mundial, eh, tuve una experiencia en 2014 como juvenil, fue el mundial de, de Italia 2014, bien. este sería mi segundo proceso, pero como adulto. Bien, bien, bien. bien. ¿Y cuál es tu expectativa con respecto a, a, a tu performance en el mundial? Eh, mi expectativa, la verdad, eh, vamos por todo. Mm, Estamos... Sí. Estamos entrenando fuerte para eso y, y las expectativas son las, las más altas. ¿Se entrena distinto para ir a un mundial? ¿Se entrena igual como vienen entrenando? Eh, no, no. Obviamente que para una competencia de, de alto nivel... O para el selectivo. Sí, sí. Buscamos eh, una preparación de alto rendimiento. Tanto en, en, cuando entrenamos las clases con el Sabonín... Eh, como también la parte que hacemos eh, por fuera de los competidores, que es la preparación física. Claro. En este caso lo estamos haciendo con el, el profe Guido Paez, que también es eh, compañero de acá, claro. eh, y él está haciendo la, la preparación física para, para llegar de la mejor manera. Eh, ¿Cuántas veces entrenas? Eh, ¿Dos, tres veces, cuatro en, el, en la semana? Como eh, y Se entrena de lunes a viernes, eh, y siempre los fines de semana algo hacemos. Así que claro, estamos... todo el tiempo. Sí, descansaremos algún domingo, algún sábado, pero en general estamos. Está bien, está bien. No hago, hago una pregunta. Eh, hay videos, digamos, vos podés saber con quién competirías o las personas con las que competirías, que no sean argentinas. Y la, y la segunda pregunta es si hay videos de otros competidores o vos decís, este seguro que va, aquel seguro que va en día de... eh, Y la verdad es que no, la verdad es que por el momento estamos un poco, todavía no sabemos. Sí, así, sí así conozco a conozco los, los otros competidores clasificados argentinos, ah, me, eso sí. sí me enfrenté con ellos, uh -huh. eh, pero no los competidores de afuera. Por uh -huh. ahí, más cercano a la fecha tengamos alguna información o algún dato, pero por el momento nos estamos preparando pero no sabemos con, con quién vamos. <risa> Está bien. El hecho de que el pueblo argentino tiene un buen nivel, también de un respaldo, ¿cierto?, frente al, al continente de un país que no sea Argentina. Seguramente, seguramente sí, porque eh, he sabido que, que Argentina es, es potencia ante el TACUADO y, y seguramente que para los rivales eh, debe pesar la bandera. Claro, claro, claro. claro. Y el, el papel de, de tu profesor, de tu sabonín, Alejandro Wolfing, ¿qué es para vos? Eh, bueno, yo, yo lo dije un poco en el, en el reportaje que se hizo en la, en la final del selectivo, eh, él fue el que me, me incentivó y, y me terminó de convencer de, de anotarme a este proceso selectivo y, y lo del mundial, ya que eh, es muy difícil para el competidor, desde la preparación, pero también desde... Eh, lo económico y desde el tiempo que uno tiene que, ah. que dedicarle para, para un proceso así, ¿no? Y para un objetivo tan ambicioso. Eh, y bueno, él, él me habló, él, él sabe que, que a mí me gusta, que yo lo disfruto. Y, y nada, y es fundamental. Y, y es el pilar de, creo que todos mis compañeros te van a decir lo mismo. Es, es el pilar nos, de la escuela. Es, es el pilar de la escuela y, y, y para nosotros es fundamental y todo lo que él nos nos diga, es muy, valorado muy, muy, por Bueno, muchísimas gracias y todo lo mejor para, para vos, también. Gracias, vale. muchas gracias. Hasta luego. Bueno, seguimos acá presentando a los chicos que van a ir al Mundial de Holanda. ¿Tu nombre? Fiorella Carvalho. Bueno, Fiorella, felicitaciones antes que nada. Y contanos un poco cómo fue ese selectivo, cómo lo viviste. Eh, bien, la verdad es que muy contenta. Bien. Se llegó de mm. Era el último selectivo y se definía la de clasificación. Bien. En los últimos los selectivos anteriores mamá había ido muy bien. Entonces era dejar todo. Y, y bueno, se pudo lograr, cumplí <risa> el objetivo bien. y bueno, ahora clasifiqué. Bien, bien. Eh, en forma, lucha. Clasifiqué en la categoría de rotura de poder. Rotura de poder. En bien. Adulta. Bien, bien. De 18 a 35 años. ¿cierto? Bien. Quedé en el ranking general, en segundo lugar, así que, la verdad, muy contenta. No, Espectacular, espectacular. Eh, contanos un poco cómo, cómo viviste esa rotura de poder. Eh, con muchos nervios, muy concentrada por esto. Mm. Eh, tenía que romper sí o sí todas las tablas. Ah. No había no, lugar para... nada. Para errarle. ¿Qué, no ¿Qué cantidad máxima de tablas hay que romper? Cuatro. En el domingo fueron cuatro. Eh, se rompe con canto de mano y con patada circular y patada de costado eh, bueno tenía que romper todo y bueno. Bien, bien. Implica, implica una doble, un doble trabajo, la concentración mental y la técnica, el gesto técnico exacto de pegar en el lugar exacto para romper. Claro, lo que se evalúa es, bueno, romper las tablas obviamente, bien. y la técnica que esté bien hecha ah, Los árbitros eh, se ponen dos de cada lado, ¿Sí? cada uno revisa si la técnica está bien ejecutada y si finalmente se rompieron las tablas. Bien. Pero sí, es mucho, es mucha concentración porque es un golpe, no hay lugar para, para la duda, uno tiene que ir, se mide una vez y después todo depende de ese golpe que es definitivo. Este es tu mundial número en participación. Es mi segundo mundial. Tu segundo. En el anterior, que fue acá en Argentina, en 2018, sí. también fue en rotura de poder, pero era juvenil. Ahora estoy en la categoría adulta. Bien, bien, bien. Sí, estuvimos ahí en el, en el, en el mundial. Eh, la, ¿La competencia estuviste con, eh, con Bárbara compitiendo? Algo este así. En sí. este bien. mundial sí, ella quedó primera. Sí. En el anterior no, yo estaba con las juveniles. Pero sí, ahora tenemos ese plus, que es compartir la categoría. La Sabonín Bárbara es mi Sabonín. Claro, es o sea, tu profe. Es, es, mi, es mi profe, o sea que me entrena y a la vez competimos juntas. Así que es algo, es algo raro, pero lindo a la vez. Porque no hay nada como sentir a tu profesora y también compañera, porque compartimos entrenamientos, sentir lo mismo prácticamente. ¿Y qué se siente competir por Argentina? Ay, un orgullo, yo ya me emociono eh, Nada, la verdad es que Muy feliz, es un orgullo gigante, pero bueno, es todo Creo que es lo máximo a lo que aspira a un deportista, llegar a un mundial que sea mi segunda vez, la anterior vez pude salir medalla de bronce así que ahora vamos a ir por más Bien. Sí, pero nada, la verdad es que es un orgullo gigante. ¿Vos sos de acá de Urlingham o de otra localidad? No, yo soy de Urlingham, desde que nací. Orgullo total, representando sí. a Argentina y representando sí, sí. a Urlingham. Total tierra bello. deportista ya Burlingame, ¿eh? Sí, la escuela Coguro está hace un montón. Entonces, sí, sí, ya tiene un renombre. Y ahora necesitamos 12, así que también nos vamos superando en cuanto al número. ¿Y tu familia, el apoyo familiar? Y el apoyo familiar es claro. Yo le estoy súper agradecida a toda mi familia. Eh, no, no, no puedo llegar a donde estoy si no están ellos. Eh, me acompañan, bueno fundamentalmente en la parte Económica, el personal están siempre ahí, yo sí me siento mal mentalmente, porque este es un camino donde la mente juega un montón. Hay días y días, hay días que se el 100%, hay días que uno no se siente tan bien, y la familia es clave porque está ahí, no te apoyo, este, y bueno, todos, mis amigos, mis compañeros de acá, la verdad que es un grupo muy lindo, por suerte tengo el privilegio, de que mi familia me apoya, de que está ahí siempre y me sigue en esto, porque yo le salgo con cada cosa, claro. es una locura. ¿Hace eh... cuántos años hace que practicaste taekwondo? Yo empecé en 2013, así que sería nueve años ya. Ah, no, no, no un montón. Bueno, sí, es un montón. Entonces, sí, la verdad que me acompañan un montón y en cualquier cosa están. Yo les he planteado muchas cosas y eso sí, para adelante. ¿Qué recomendarías a las chicas que hagan taekwondo? Sí, totalmente. Yo desde que empecé taekwondo eh, cambié porque me da herramientas para prepararte. Me da mucha seguridad, me da mucha confianza. Eh, no soy la misma que era antes de empezar. Está bien que la mayoría de mi vida, ahora tengo 20 años, fui haciendo taekwondo, pero sí, lo veo y me, estoy muy centrada. Estoy... ante las cosas me, me preparo de otra forma. Ayuda a la, a la vida, digamos, a la rutina y todo. Totalmente. Esto, Taekwondo, Misaomín, la escuela Kogutio, forma personas, claro. no forma taekwondistas o deportistas. Somos una familia y desde lo, desde lo personal hasta lo deportivo es una formación totalmente completa. No, sí, además se ve, se ve en los más chiquititos hasta los más grandes. Sí, sí, a mí me pasa también que doy clases. Mirá. Entonces. No, ¿A dónde todo? estás dando clases? También en número. Bien. Eh... Pues diga, diga. Ah, diga, ¿dónde? De no, no, no, no. En Villa en Villa en Cañade de Gómez. No me acuerdo bien el número. Está bien. Y ahora te empecé a dar en eh, Palomar. O sea que nos estamos expandiendo también a otras zonas. Muy Pero bien. siempre ordenan firme. Olvídate, olvídate, olvídate. Este... Sí, en BC Fit, acá en Villa Club. y en Palomar en el Estudio de Danzas NG. Bueno, te, te deseamos todo lo mejor y, y bueno que tengas la, la mejor de las horas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por darle publicidad del mundo, a la Escuela Cogutivo, siempre están ahí, así que la verdad que agradecida, y bueno, nos vemos. Saludos a todos, saludos en familia, a la Escuela Cogutivo, y a todos los que están ahí, a mis amigos todos. Vamos arriba a arriba, vamos, vamos arriba, arriba a Cogurio, vamos arriba a Argentina. Sí, aguante, <ríe> aguante todo, aguante Argentina, nos vamos a ver en el mundial. Bueno, seguimos acá presentando. ¿Tu nombre? Eh, Matías Lacer. Bueno, Matías, felicitaciones. Eh, ¿en, qué, ¿En qué clasificaste? Eh, yo clasifiqué en combate para juveniles hasta 55 kilos. Bien, ¿cómo, fue, eh, cómo viviste el selectivo? Eh, y la verdad, me, me gustó un montón el proceso, la verdad es que lo disfruté un montón. Ya o sea, los entrenamientos los viernes, o la pretemporada en Córdoba, y también obviamente ir y competir es eh, la mejor sensación que hay. ¿Qué edad tenés? Eh, en este momento tengo 15 este que año igual 16. 16, muy bien. Eh, contanos un poco eh, cómo, cómo es el, el apoyo familiar tuyo. Eh, bueno, de ambos de mis padres, ambos me apoyan un montón, ambos me, me han llevado a los diferentes entrenamientos, obviamente eh, me lleva a, veces a mi papá, a, veces a mi mamá, a las competencias a veces varían, a veces van a haber otros familiares y bueno, hay, hay un apoyo bastante fuerte de parte de la familia. Una, una cosa es, es estar en la, en la, en la Copa Coburio que son todos compañeros tuyos, que sí, vos los vivís, y otra cosa es que vas a ir a un mundial y vas a estar enfrente de otras personas que no conoces. ¿Cómo lo vas a, a tomar? Y, sí, o sea, en la Copa Cogurio obviamente son compañeros con los que practicás, entrenás, Nunca. se conocen. Uno sabe más o menos cómo, cómo va a pelear el otro. Cuando uno va al selectivo y no conoce eh, al con el que está compitiendo, obviamente siempre esto es el tema selectivo. Eh, uno tiene que ir viendo, tiene que ir trabajando la otra persona mientras compite. Eh, así es como se gana. Es ahí donde se ve toda la práctica, este, este, gestos técnicos, de la técnica, de lo que vayas a realizar y la, y la concentración mental, ¿no es cierto? Eh, sí, sí. Obviamente siempre el que entrena más, normalmente es el que, el que gana porque eh, eh, para el selectivo, en especial, se necesita una mentalidad completamente diferente a otras, a otras copas. Y, y sin hablar, obviamente, sin hablar el mundial. Claro. Es una mentalidad mucho más fuerte. ¿Soñás con ganar el mundial? Obviamente, como todos. <risa> bueno qué representa para vos representar a Argentina? Se siente un orgullo, obviamente, ¿no? eh, poder representar al país eh, en una competencia así de importante con, eh, con gente que viene de todos los países, es audiencia internacional, fuera de lo que es el país en sí, entonces es un orgullo. Obviamente. ¿Sos consciente de que Argentina es una potencia en Taekwondo? No es eh, sí. Eh, selectivos han tenido el doble o el triple de competidores que otros países Y el nivel cada año aumenta y aumenta y es mucho más difícil quedar. Si una consultita, ¿Vos sos de acá de Urdinga o de otra localidad? No, yo vengo de Capital, de Belgrano ah, mira. Y vengo a entrenar acá eh, lo, todos los días que pueda ¿Cuántas veces por semana estás entrenando? Antes, obviamente antes de lo que era la mentalidad de selectivo venía a entrenar una... Dos veces por semana. Ahora aumentó. Ahora obviamente aumentó con otra mente, con otro foco. Eh, con el foco de llegar al mundial bien y poder pasar las primeras rondas. Eh, venía a entrenar do, eh, tres o dos veces por semana. Para ser respetuoso con tu barrio, ¿en qué parte de Belgrano? Eh, vivo eh, en bajo de grano. En bajo del grano. Ah, sí. no, está. Hincha de y me imagino <risa> <risa> Está bien. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Que ande todo muy bien. Bueno, seguimos, seguimos acá con los convocados. ¿Tu nombre? Lucas. Bueno, Lucas, felicitaciones antes que nada. Eh, ¿en, qué, en, ¿En qué clasificaste? Clasifiqué en forma en primer dam y en combate hasta 50 kilos juveniles. ¿Qué, qué edad tenés? 14 años. 14. ¿Sos de acá de Burlingame? Sí. Bien, bien. Eh, ¿De qué barrio? ¿De qué parte de Burlingham? Villa Club. Ah, ¡Acá! Estamos, estamos de local. Estás acá de local. Estás acá de local. Muy bien, muy bien. Eh, contanos un poco cómo viviste el selectivo. No, la verdad fue... también con nervios fui. El primero, pues, sabía que iba a estar complicado, que era muy difícil lograr la clasificación. Y después fui al segundo con apoyo. Fui contento por todo, y hasta el tercero la compresión, pues en el segundo no tuve una gran posición. Y en el tercero fui a por todo y es por eso que conseguí la clasificación. Te la pregunta clásica, ¿qué es para vos representar a Argentina? Uh, para mí representar a la Argentina es representar a todo el mundo de este país. Yo creo que no solo esa la escuela de cuando a mi familia sino a todo el mundo porque es una escala mundial y no es que solo competimos entre nosotros bien. competimos con diferentes personas de, con distintas culturas, nacionalidades muy y bien. me parece muy importante valorar eso. Eso es muy, muy importante valorar eso porque te dedicas en tiempo y espacio, ¿no es cierto? Sí. Recién en la práctica te vi muy concentrado. ¿Qué, qué importancia le das vos? A la cuestión mental de la concentración cuando estás practicando. Yo le doy mucha concentración, pues algo que no me gusta equivocarme, sino que yo siempre le quiero dar lo mejor de mí, uh -huh. nunca quiero guardarme nada, como dice mi saúl, siempre dar el 110% y, y eso. Uh -huh. Nunca me rindo, siempre voy a dar más. ¿Y disfrutas de esto? Sí. ¿Quién es tu saboneta? Franco Radavero y salima Alejandro Goffi. Muy bien, muy bueno, bien. bueno. Cuando te pongas contento, un pedacito de eso se lo puedes dedicar a Burlingame, ¿no es cierto? Sí, también. Y, y Franco va a ir en un con vos. Sí. ¿Qué es eso de que vos vas a estar compitiendo en una cosa y Franco en otra? Se van a, a, ir a dar apoyo, digamos. Sí, nos vamos a ir a apoyar. Ya hace siete años que vengo practicando con él y siempre lo sentí como un hermano, un padre. Y siempre lo voy a apoyar porque él siempre me da su apoyo y yo a él también. ¿Y los compañeros de colegio qué te dicen? No, cuando lo dije decía, wow. en serio, wow, <risa> felicitaciones, vamos. Iría con vos, pero no puedo. ¿no? <risa> claro, <risa> claro Te van a estar apoyando ahí sí, en, en la tele y todo esto. Y el, el apoyo familiar, muy importante. No, la verdad, se emocionaron mucho. Primero en el primer selectivo iban con apoyo pero sabiendo que también era complicado, era complicado y después sí. ya aumentó el apoyo, todo, todos mis familiares me mandaban mensajes a veces nos reuníamos y me decían vamos, vamos a representar la Argentina, dale vos podés sí, sí, te, eh, un, un micro de Villa sí. a, a Loma de Zamora, digamos, ¿no? Sí. <risa> está bien, está bien. Eh, cómo cómo, cómo piensas que, que te va a ir un poco ahí en el en el mundial y las expectativas esto? yo tengo expectativas que me gustaría por lo menos pasar a la primera ronda ganar con una ya me conformo porque la verdad va a ser para mí muy feliz poder ir a otro país además conocer y luchar y... Pelear contra otros que no los conozco, que son de otro país. Ir manejando la situación al tiempo que estás. Está bien, está bien. Te hago una, la última consulta para, para cerrar. Eh, ¿Andás en bicicleta? Sí. Bueno, en Holanda hay 29 millones de bicicletas. <risa> <risa> bueno, te deseamos todo lo mejor y, y bueno, suerte. Gracias. Dale, muchas gracias. O sea, de todo bueno. bueno, seguimos acá con los convocados. ¿Tu nombre? Matías Álvarez. Bien, Mati. Eh, ¿Soy de acá de, de Burlingame? Sí, sí, soy de acá de Parque Quirno. Parque Quirno, bien. ¿Edad? 16 años. 16, muy bien. Contanos un poco cómo, cómo te fue en el selectivo. Y en el primer selectivo sa eh, puedes salir primero en formas de tercera juvenil y primero en combate hasta 65 kilos de juvenil. Bien, bien, bien, bien. Eh, fue, ¿Fue fácil, difícil, complicado? Y hubo bastantes obstáculos, pero se pudo lograr en el primer selectivo. En el segundo puede salir otra vez primero en forma de tercer dan, pueden mm. ir. Pero segundo en combate. Y en el tercero el mismo resultado que el segundo. Bien, bien, bien, bien. ¿Cómo es un poco la, la, la técnica del, del taekwondo? Eh, ¿Estás entrenando todos los días? Y actualmente estoy entrenando tres veces a la semana, martes y jueves acá en el Casa y Pesca, y los viernes en el... En, parque de Johnston con el sí. sabonín Alejandro Huepin. Bien, bien, bien. Eh, ¿Qué es para vos representar a, a la Argentina en un mundial? Sí, es inexplicable. Yo ya tuve la oportunidad de representarlo en Argentina en 2018 y no, no tiene palabras para, para el sentimiento que se tiene. Eh, o sea, sería tu segundo mundial. Mi segundo mundial. Bien. ¿En el 2018 acá? en sí, Argentina. Acá en Argentina. Bien, bien, bien, bien. Sí, creo que estuvimos con vos, te hicimos, sí. te hicimos nota. Eh, ¿Qué es para vos ir a otro país y, y cómo, cómo ves eso de las expectativas tuyas, digamos? Y es otra cosa. Acá en Argentina fue algo de, eh, competíamos de local, pero ir a otro, a otro ambiente es eh, cambiar la cabeza completamente no sabes cómo te puede afectar o, o cómo podés llegar a estar en, en ese momento. Y las expectativas con llega el mundial, todo puede pasar. ¿Puedo no pasar una ronda o puedo llegar a salir campeón mundial? Es un juego al azar. Pero en definitiva eh, eh, hay un momento, más allá de que viajes a Holanda, que estés dando vuelta por Amsterdam, que veas dos millones de bicicletas dando vuelta hay un momento que vas al cuadrilátero y vos te estás enfrentando por otro y está en juego concentración mental y toda la ejercitación técnica contanos sí. un poco sobre eso y ahí más que nada yo pienso en que estoy acá en el gimnasio y que sí. nadie más está así no. no me pongo ni nervioso ni, ni me asusto más que nada para concentrarme y evitar cualquier distracción posible. Claro, hay un viejo dicho en el fútbol cuando Uruguay le ganó a Brasil Maracaná que le dijo los de afuera son de palo. Está ¿Eh? bueno. <risa> y ahí también todos los que te miren son todos de Exacto. El, el acompañamiento de tu familia, calculo que eso es sí. muy importante sí siempre tuve el apoyo de mi familia si sí, con el tema monetario y si sí, había que ir a por ejemplo en loma de zamora que fueron estos últimos dos selectivos siempre ahí eh, que me llevaban que me traían que me esperaban que me iban a ver todo el día el selectivo mm. que para algunas personas puede ser cansador pero la verdad que a mí a mi familia nos gusta tanto el taekwondo que que es un día más Ajá. Ajá. Bueno, te, te deseamos todo lo mejor y bueno, suerte. Muchas gracias. Dale, que ande todo muy bien. Muchísima suerte, gracias por representarnos, nos vamos a sentir orgullosos. Además vas a representar a Burlingame, que ya es tierra de deportistas, pero totalmente, ¿no? Bueno, seguimos acá presentando a los clasificados y acá estamos con un amigo de la casa de la obra de Burlingame en Santiago Tello. Buenos días, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fede? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Y además, profe de mi hija. Ah, es verdad, es verdad, verdad. Una genia coni. Bueno, contanos un poco eh, cómo viviste este selectivo. ¿Es tu mundial número? Este es mi mundial número 3. Bien. Yo estuve participando en Canadá 2007 y volví un poquito a lo que son las competencias nacionales. Eh, cuando pude clasificar al mundial de Argentina 2018 uh -huh. y bueno ahora estamos por Países Bajos 2022 así que muy contento el selectivo la verdad que un poco nervioso pero bueno sabía que los puntos venía bien así que por suerte pudimos obtener esa plaza clasificatoria clasificaste en eh, lucha formas yo clasifiqué en formas masculino quinto año. Bien, bien, y la final con un amigo de la casa también con así Guido. Es. Eh, la verdad que es un momento inolvidable, al menos para mí, hacer la final con Guido. Más allá de ser un gran competidor, eh, un gran amigo, uh -huh. entrenamos juntos hace más de 20 años, uh -huh. una gran persona, así que la verdad que creo que nos marcó a los dos esa final y era como, bueno, más allá de la rivalidad, la final queda en casa, claro. somos amigos, entonces también teníamos un poquito uh -huh. menos de presión. Uh -huh. Eh, contanos un poco cómo, cómo vos viste eh, el selectivo, pero en, en forma, eh, digamos, en Argentina, digamos, ¿no? Eh, cada, cada año es mejor eh, el nivel, digamos. Sí. sí, a ver, de por sí, Argentina es uno de los países que tiene un taekwondo más profesional dentro del amateurismo del taekwondo, ITF. Es un país que tiene un taekwondo muy desarrollado, muy profesional. Y la infraestructura y la seriedad con que lo llevan, la verdad es que es muy bueno. Eh, no es por nada ¿no? que sale por Deporte B, las finales están televisadas, eh, entonces eso ya le da un marco y una importancia de muchísima relevancia. La verdad que la FITFA, sí, la ITF y la Argentina trabaja de una forma muy profesional y hace que nosotros, los competidores y los atletas, nos lo tomemos de esa manera. Para nosotros es un orgullo que además de representar a, la, a Argentina, ustedes representen a Hurlingham, ¿no? Eh, le hicimos nota a un montón de chicos, a los 12, sí. el 80% es de Hurlingham. Y el 80% de Hurlingham, sí, nosotros venimos trabajando acá, muy fuerte desde hace también, más de 20 años. Y bueno, desde el año 2004 que empezamos a participar de, en mundiales. Y bueno, por suerte le seguimos metiendo porque es nuestra pasión, es lo que nos gusta. Y la, ma la manera de esto es continuar entrenando. Y bueno, representar a Hurlingham para nosotros es un orgullo. Somos vecinos, nacimos acá, vivimos acá y entrenamos acá. Entonces es algo muy lindo. Te hago una consulta. Recién hablábamos que en determinado momento en el Mundial, es decir, entran los competidores al cuadrilátero, sí. están las banderas de los países y empieza la concentración mental sí. ¿no? y la técnica que vas a usar. Sí. Eh, ¿Cuál pesa más de las dos? ¿La concentración mental, la técnica, gestos técnicos? ¿Cómo es eso? Bueno, en ese momento... Uno tiene que estar muy concentrado. Es como que la cabeza se divide en muchas facetas, pero a la vez tiene que ser un conjunto. ¿no? Y bueno, uno entra al en cuadrilátero, obviamente está nervioso, pulsaciones altas, tiemblan las piernas, pero una vez que entra, si uno está decidido, ya está. Se pone en chumbí, que es la posición de concentración, y empieza a pensar ¿no? en lo que viene, en cada movimiento en explotar al máximo ese segundito la fuerza, el equilibrio, la técnica estoy hablando de la parte de forma, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, concentración, técnica, equilibrio, fuerza, eh, no distraerse con nada es un momento muy importante así todo pasa que a veces he visto competidores que bueno, se pueden llegar a quedar en el tool, en la performance que está realizando pero bueno, uno tiene que estar concentrado al máximo Horas previas ¿sí? a ese momento, eh, esto es como un deporte de alto rendimiento. Los jugadores de fútbol no están eh, ah. los días antes en un Mundial con su familia, no, están concentrados, comen juntos, eh, almuerzan juntos, eh, duermen también, están sí. todos concentrados hasta ese momento. ¿sí? Y en ese momento empiezan a jugar. Sí. Según lo que entendí, la, la posición de concentración, dijiste vos, es como el cimiento de lo que va a suceder en la sí, competencia. Sí, y sí. que de ahí vos no te podés mover. Tal cual, de ahí uno empieza con la concentración y ahí ya sigue haciendo su performance de la mejor manera que puede, pero siempre estando concentrado. Si uno se desconcentra, se va al piso. Claro. Cuando Cuando vos decides concentrado sí. y de no... Eh, ponele, sí. vos estás en un lugar haciendo la, la performance, en un selectivo o en un mundial... Sí. Vos en tu cabeza estás pensando en alguno de esos lugares donde vos viajás, Es decir, estoy haciendo acá para concentrarme sí, y bien. no y no viendo al referee, ponele. No, no, ni hablar, ni hablar. Todo parte del entrenamiento. Cada vez que entrenamos ya estamos pensando que estamos en el mundial y estamos entrenando, bueno, ¿cómo haría esto en el mundial? Me concentro y lo hago de la mejor manera que puedo ¿sí? Y bueno, después cuando uno está en el campeonato, en la competencia, bueno, en no ese más, momento, más otro, ¿no? todo, claro, todo lo, que, todo lo que ves, tus ojos, ven para adentro. Todo lo que ve uno trata de no registrarlo, sino registrar adentro de uno. Ah, pues y si no te pones pregunta. nervioso sí, y tal cual, tal cual. todo eso. Es así, es así. Mm. Sí, sí, sí. Una, sí, una consulta, sí, sí, sí. Yo, este dijiste que es tu tercer, tercer. tercer mundial. Tu tercer mundial. Sí, eh, más o menos tenés idea qué otros competidores con qué otros competidores vos te vas a ver allá y hay una idea sí bueno obviamente los otros dos argentinos que clasificaron conmigo en la categoría claro. pero hay competidores de Estados Unidos que son buenos ya de nombre conocemos algunos claro. eh, tenés videos para verlos y es difícil a veces encontrar, claro, claro. pero bueno, a veces entrando en las redes sociales se puede llegar a encontrar. Claro. Claro. Pero no es algo que yo lo haga igual. Yo me concentro en mí, en claro. mí mismo y le doy para adelante con eso. No no es como el fútbol, que el fútbol no. ve al rival, digamos, cómo no, juega. bueno ves al, a tus rivales cómo hacen la forma. Tal cómo... cual. Capaz en combate sí uno lo puede hacer porque está interactuando con el otro. Claro. Acá en la forma, sí. Si es en el tool, uno mismo, es uno mismo. Claro. Y uno depende de uno. Eh, obviamente el otro te puede ganar porque lo hizo mejor pero dependo de uno, así que de <coughs> doy para adelante con eso Ca también hay competidores los ingleses son muy buenos, sé que hay algunos así que bueno, hay, hay algunos conocidos que vamos a tener que estar ahí dando pelea y eh, ya es el tercer sí. mundial pero ¿qué sí. es para vos representar a Argentina? bueno, a representar a Argentina es todo la verdad es que en ese momento uno se emociona que si bien uno va por el orgullo de uno, eh, uno sabe que está representando una bandera, unos colores, eh, como no, uno no se quiere comparar, pero ni ahí, ¿no? Pero sentís lo que sintió el Diego, lo que siente Messi cada vez que entran a la cancha, y bueno, entras al cuadrilátero, al tatami, una vez que pisás el piso de goma, y no sos vos el que está compitiendo ahí, sino es toda la argentina que está atrás de uno claro. también apoyando y alentando. Claro, además tenés la bandera atrás. Y uno tiene la bandera ahí, atrás, y... es una cosa de loco. Sí, no, no, no. Sí, bueno, sí, sí. Y bueno, y, y tendrás este, la bandera de Urlingan también. Y sí, bueno, bueno también vamos ahí todos los vecinos de Urlingan, los trabajadores, los estudiantes y todos los que entrenan taekwondo y TF para apoyar al deporte municipal y de acá, ¿no? de la zona. Te deseamos todo lo mejor y bueno, toda la mejor de las personas. Muchas gracias. Dale, Fede. dale. Bueno, muchas gracias. Que ande todo muy bien. Bueno, estamos acá con el director de la escuela Cogurio, para nosotros es un placer muy grande. Con Alejandro. Buenos días amigo, ¿cómo Buenos estás? Buenos días. Ya sos amigo de la Hora de urna. Sí, sí, siempre están ahí apoyando así que eh, estoy muy contento. Muchas gracias por la invitación para hacer las notas y estuvimos con todos los chicos que van a ir al, al Mundial. mundial. Bien, bien, bien. Bueno, contanos un poco cómo fue esto de la, de la preparación para que los chicos estén en el Mundial. Digamos. Bueno, eh, ya venimos hace rato, en realidad hay, hay chicos que ya vienen de un proceso bien. también. Eh, esto es de, de años, de años. Hay chicos que por ahí se incorporaron ahora, que ahí es donde uno tiene que incursionarlos más y ponerlos a tono. Que no es lo mismo una competencia nacional claro. o regional que una competencia ya nivel, a nivel internacional, como son los selectivos. Porque de una manera u de otra, los selectivos son internacionales, gente de mucho, de, de mucha, mucho nivel. Eh, y hay otros que ya han tenido algunos mundiales y demás, y eso hace que, que, que se, se, se junten y, y se transmitan la experiencia. Claro. Sí. ¿Cómo viste vos la organización del Selectivo? No, interesante. Interesante, prolija. Eh, un lugar muy amplio que fue el microestadio de Loma de Zamora. Uh -huh. eh, en ese caso, al ser tan amplio, las gradas también eh, eh, amplias para que la gente se pueda se pueda manejar, el público, eh, la federación la verdad que está haciendo un trabajo excepcional. en eh, eh, Lo deportivo ha, ha, sido, ha sido tanto la transmisión, muy, muy prolijo, muy, prolijo, muy eh, eh, cumpliendo los horarios, apoyando, apoyando a los deportistas, así que en ese sentido muy, muy bien. Muy bien. El crecimiento de la Escuela Poguri es importante porque van 12 miembros de la, de la escuela, a competir. La pregunta que te hago es ¿cuánta gente en, en realidad va a ir en la delegación de la Escuela, de la escuela Cogurio con la selección argentina? Eh, se calcula que la delegación argentina no menos de 100, no, no. no menos de 100 la delegación con todos los deportistas, directivos eh, y todos los clasificados. Eh, en la Escuela Cogurio la verdad que sí estamos orgullosos eh, que sean 12 los clasificados eh, hay gente que quedó atrás por supuesto y esto es esto es así es el, eh, la ley es así eh, está muy bueno que gente haya quedado atrás gente, porque no no no es que es fácil esto es todo un proceso eh, pero estamos contentos de esas 12 personas vamos a seguir entrenando más fuerte que nunca para, para esto además la Argentina es una, es una potencia mundial en taekwondo entonces también hay un peso, digamos, positivo, ¿no es cierto? Sí, so, sí, sí, al país y que el país sea una potencia y que, select, que los selectivos vayan, supongo, mejorando en la calidad. Mejorando, sí, sí, sí. La verdad que Argentina es una gran potencia. A nivel mundial ha sacado, eh, fue campeón eh, tanto en lucha como en forma, mujeres, varones... Sí. Eh, muy, muy, muy fuerte. Por eso yo digo que los selectivos clasificatorios de Argentina es, es parte de un mundial, ¿sí? ¿cierto? Y eso lo tienen que entender, entender los competidores, que por ahí quedaron afuera por un punto. No solo de, de nuestra escuela, sino de, de, de, de, de, todo, de todas las asociaciones y demás. Eh, es un punto, pero Argentina es potencia, como dijeron ustedes. Y eso hace que se haga muy difícil la clasificación también. Claro, una vuelta estábamos hablando, si no corregime, eh, que era fácil ir al mundial que se hizo en Argentina en el 2018 para las escuelas argentinas, digamos, para que, para que estén en un mundial, y otra cosa es muy difícil para que vayan a, a otro país por el tema monetario. Sí, sí, sí, eh, es un poco contradictorio porque si bien es... Era más fácil el Mundial de Argentina, era más difícil clasificar, porque, claro, no teníamos el inconveniente monetario. El taekwondo es amateur, se está haciendo fuerza para que, para que de alguna manera sea reconocido como deporte, deporte nacional de Argentina. Eh, el taekwondo es uno de los deportes más practicados, no solo en el mundo, sino en la Argentina. Eh, y todo, todo sale de los competidores, del esfuerzo... de de nuestra asociación, ATU, eh, de la federación, todo, todo un esfuerzo para que se pueda viajar. Y ya el primer filtro es, ¿podés pagar el selecti el mundial o no lo podés pagar? No lo podés pagar, tal vez no te inscribís a, al mundial, al selectivo, perdón. Y, y de esa manera no no podés, ya, ya es el primer filtro. Claro, y aparte es, es un filtro que no es competitivo. Su... Claro, no, es claro, no es competitivo. Estás hablando de competencia de alto nivel, estás hablando de Argentina, sí. potencia mundial, pero de repente decir, sí, de repente sé que se está quedando fuera uno porque no, el viaje. Sí, el primer, el primer clasificatorio sí. es monetario. Claro. Eh, y es increíble porque es uno de los deportes más practicados, con más practicantes, eh, el taekwondo, el taekwondo nuestro, el taekwondo ITF y tenemos ese inconveniente. Nosotros como entrenadores, eh, nada, eh, vemos cualidades que, que, que van quedando atrás por el tema monetario. Y además a nivel mundial, en la competencia, lo que se mide oh. es el medallero, efectivamente. Sí. China, Rusia, Estados Unidos, Europa, todos miden el medallero. Y el Taekwondo trae mucha medalla de campeones mundiales. Sí, sí, sí. sí, muy, sí. Medallista, muy, muy medallista. Muy medallista, sí. Bueno, volvemos a lo mismo, gran, gran potencia es Argentina y, y eso hace que, que estemos en los primeros lugares, que sea, vuelvo a decir, el más practicado, pero eh, al ser amateur nos cuesta muchísimo, tenemos que hacer ¿no? todo eh, colaborativo para, para que puedan viajar. Cuando viajaba uno o dos, se nos hacía más fácil poder ayudar, hoy son un montón, eh, es dividir eh, eso, eso que, que, que tratamos de hacer en eh, migas, Claro, y si está perdón, te hago esta y ya sí, te dejo sí, sí, con Federico, sí. pues si no, puedo decir ¿para qué me pusiste acá, al lado del capo? Me pregunta vos. Están gestionando distintos tipos de ayudas, desde el punto de vista oficial, te digo, si están o si no están. Eso es lo que queremos saber, porque ustedes van a representarnos a todos nosotros, a la República Argentina. Y además a Urbina. Y además a Urbina. Eh, nosotros estamos tratando de, de poder conseguir algún subsidio, eh, tanto de provincia como del municipio. Estamos tratando de llegarle cartas a empresas. Eh, pero todo es expectativa. Está bien. Bien. Como siempre, pero sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ahora ¿sabes? es todo tuyo. Ah, bueno, bueno. Eh, con respecto a la escuela cubrio Cuburio, yo creo que esto arrancó en la pretemporada en Córdoba, ¿no? O, sí. o un poquitito más atrás, pero lo que hicieron en la pretemporada de Córdoba, los que vos llevaste a Córdoba, digamos, casi todos clasificaron. O la mayoría. Sí, sí, sí. Eh, la mayoría clasificó, solo una persona quedó afuera de esa pretemporada, fue en Talaguasi a 12, 15 kilómetros de Villa Carlos Paz, la verdad que nos movimos por la pandemia y demás, y ser muy precavidos, muy eh, íbamos, sí, en la casa, entrenamiento plaza, entrenamiento en la casa, y ahí nos movíamos, no nos salimos a pasear, a caminar un poco, pero se entrenó en doble, triple turno, y la verdad que los chicos muy, muy conscientes, y así es muy fácil trabajar, cuando hay respuesta y hay ganas es muy fácil como entrenador me disculpame que intervengo vuelta eh, recién un competidor me dice que cuando está en el cuadrilátero en el mundial, la base de todo es la posición de concentración ¿Cuál es tu posición de concentración como dirigente? Bien, como dirigente en el momento de la competencia... Sí, cualquier cosa, sí, sí. Eh, ¿En esta, eh, esta lo, charla que vas a comunicar... Lo, lo más importante no. es, bueno, como dice usted, la parte psicológica y estar atento. Estar atento a todo. No. Hay que tener una, una mirada de 180 y si puede ser de 360. Claro. Percibir, percibir en los ojos la mirada, lo que uno va a hablar como usted dice, primero como, como dirigente, segundo como entrenador, tercero como, como profe o como papá dentro del taekwondo. Estar en todo se siente bien, como está, al nivel de todo lo mismo. Eh, muy atento, muy atento, desde que uno abre los ojos, si está en el mundial, hasta que uno cierre los ojos, eh, hay que estar muy muy atento. Y eso hace que uno esté, no esté en ningún momento relajado, por eso lo que es un selectivo, lo que es un mundial, es alerta, eh, yo diría las 24 horas, porque uno está soñando con esa llave de cómo va a encarar, cómo le va a hablar a ese competidor, porque eso también, y no se puede equivocar. No hay lugar a la equivocación. El entrenador en este nivel profesional, como yo digo, ante un mundial, ante un selectivo, no se debería equivocar, somos humanos, podemos equivocar, pero no debería equivocarse o debería reducir las posibilidades al, al máximo. Con esto del padre de Taekwondo recién estuvimos hablando con, con, con uno que va a ir al Mundial y me dice, mira, para mí Alejandro Wolfing fue lo mejor porque yo no me veía ni en el selectivo y mucho menos en el Mundial. Pero gracias a él llegué a donde estoy ahora, que va a ser eh, representar a Argentina en el Mundial. Eso habla muy bien de vos y de tu trabajo, ¿no? Eh, a mí me viene una, una frase, uno está acá, si es profesor, entrenador, está para, para esto. No tienen nada que agradecer en eso. Igual me viene una frase, eh, me viene una frase a mí que es eh, el triunfo, el logro del competidor, si logra y es exitoso, si gana, eh... Ese logro se lo debe en gran porcentaje a él, al competidor. Segundo, al trabajo en equipo. Y tercero, al entrenador. Cosa diferente es cuando está el fracaso. El fracaso, uno perdió, se fracasó. Eh, en realidad ir a un mundial no es un fracaso, ya con solo ir. Pero bueno, uno cuestiona, el entrenador se cuestiona dónde... Pero hay un solo ganador en el Mundial, no, no, no hay mucho más. Eh, cuando no se logra el objetivo, me parece que la primer, lo, lo más importante es, si no se logra el, el objetivo es el entrenador. No digo culpa, no es la palabra culpa. Tiene mucho que ver el entrenador, después el trabajo en equipo. Y por último del competidor, para mí. Ahora, te hago, Respondiendo te, un poquito. No, sí, está, ah, claro. te hago una consulta. El competidor es joven, muy no joven, hizo primer mundial. ya en, Ahí no hay fracaso, porque a, me parece a mí que aún perdiendo con él en un mundial, vos como entrenador sabés que esa, ese fracaso es una semilla de que va a ser campeón en el otro mundial. Sí. Algo de eso también sí, tiene que sí. estar ahí. Eh, yo primero borraría la palabra fracaso, que la traje Bien, yo, que puede, la traje yo. La quitamos. Eh, sí, sí, porque eh, es me pesada. salió, pero. Eh, sí, porque no, no, ya con solo ir mundial es una locura. Sí, es, vale, sí. Después están todos los mejores y solo gana uno. Eh, siempre, después de una competencia, siempre hay, hay cosas positivas. Siempre. Y creo, para el que primero va a ir o a ese, a ese chico joven, esa chica joven, es yo trabajaría mucho más lo psicológico. Claro. Le, la preparación del contexto, lo psicológico, el pararse ahí. El después de ese día que pasa, si gano, o si pierde. Claro. Eh, pero me parece que en esa parte va mucho lo psicológico, el trabajo yo. Eh, bueno de todos los que le hicimos nota, ha ido, que son hijas tuyas. Bien. Eh, ¿Cómo es esto de... de...? La descubrieron. La descubrimos. Sí. La descubrimos. Sí. La, la, la sí. descubrimos. Sí. ¿Cómo, sí. ¿Cómo es esto de que... Nos dijeron que es su primera vez, eh, va a ser su primeros mundiales, ¿no? Sí. Primer mundial. ¿Cómo es esto de salir un poco de, de coach, digamos, y estar ahí también como, como padre, ¿no? Bien. Es, padre, padre. Sí, es, en, en mi caso particular es más sencillo de lo que creen. Ellas están acá cuando vienen a entrenar. Realmente las siento como una alumna más. Las entreno como una alumna más. No tengo mucha. mucha diferencia y mucho que decir. Mm. Es una alumna más, realmente. Eh, no, no, no me dificulta hasta que uno no pasa por eso, no lo sabe. Nunca me dificultó el trato, ni mejor ni peor, el entrenar, exigir más o menos, solo una más. Y lo puedo lograr, por ahora por lo menos, hasta hoy. No tuve inconvenientes de lograr que lograr, es, es igual que cualquier otro alumno. O sea, que vaya al mundial, es eh, lo mismo que vaya ella, que vaya Tello, que vaya. Realmente ¿Vos lo tomas así? Sí. Yo lo tomo así. Ah, ¿Es como bien. que se divide una cosa por otra? Ah, no, no. Está bien, está bien. Bueno, contanos un poco, antes del mundial que va a pasar, va a pasar la, la Copa Cogurio. Sí, tenemos la nuestra décima edición de la Copa Cogurio, que en el 2020 y 2021 no se pudo hacer. Eh, el 2019 fue un gran éxito, un gran éxito de la Copa Google, apoyado por, como siempre por todas las escuelas de nuestra asociación. Eh, en este caso se va a hacer el, el domingo 5 de junio, en este caso en el Club Bisserscheid, sí. en el Club Bichertzai de Hullingham. Eh, bueno, va a estar abierto para todas las categorías, danes, formas, luchas, salto en alto, eh, y cinturones de color, así que espero que sea una, una gran fiesta. ¿Algo en especial sería... por ser el número 10, eh, la, la copa número 10? Y siempre tratamos de, de darle una vueltita más de rosca, de, de, de que los premios estén a la altura de la circunstancia y en este caso las medallas van a ser unas medallas eh, bastante importantes, lo amerita por los 10 años de, de, nuestra, de nuestra copa. ¿Desde qué edad? ¿Cuáles son los, los este, competidores más chiquititos que tienen en, en, compitiendo o participando en la escuela? Acudicante? Bien, eh, mayormente lo que la competencia eh, empieza por ahí en los cuatro años, puedes tranquilamente como un juego. Eh, mayormente en los cuatro o cinco años no no es una competencia de quién gana y quién no, bueno. sino es es más que todo hacer todo lo de las competencias, las formas, la lucha, tal vez el salto también, eh, pero es divertirse, diversión, todos se llevan algo y, y es su primera experiencia y quiero, queremos que la vivan de la mejor manera y ¿sí? claro. que, que vuelvan y que no sea una piedra, sino sea el camino y la puerta para para seguir en ese, en ese camino de la competencia. Y la familia se acompaña. La familia sí, sí, sí. sí. Como siempre tratamos de trabajar en lo más prolijo con el tema de los horarios, respetar los horarios, que, que, que no sea un que sea un torneo que, que, que, que, que, no, que no trate de, de, de decir el horario, cuánto se está trazando, que, que fluya y que, claro. que la pasen todos bien. Exacto. No solamente los competidores, sino la gente que los, los viene, sí, a ver, a ver, nos claro, viene a ver. Claro, claro. Y yo creo que para la escuela curio. Eh, es importante también que los alumnos, eh, te, te doy un ejemplo, eh, creo que hay un, un chico, hay una chica acá que da clases en Villa Club, que recién, que también va sí, a ir al Mundial. Sí, sí, sí. A lo que voy es que la escuela va creciendo con sus mismos alumnos que empiezan a dar clases en otros lados, en Urlingan hay un montón. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué es para vos eso? Que, que la escuela crezca a través de sus alumnos, como Santiago Tello, como Pato, como Bárbara, pero ahora una nueva camada, como. Eh, discúlpame, ¿no? ¿Ramallo puede ser? Carballo. Carballo. Eh, bueno, eso. Eh, me parece que la parte más sólida de una escuela es si crecen los que están adentro de la escuela. Lo que tiene el taekwondo que por ahí hay incorporaciones y por ahí viene un profesor de. De, de otra asociación, de otro lado, con alumnos. Está bueno, eso fortifica, fortalece y crece el número en la escuela. Pero no hay mejor crecimiento que los mismos chicos que tenían 10, 12 años, que hoy tienen 20, 25 y, y empiezan a dar clases. ¿Por qué? Porque tienen la genética, la educación que vienen de la misma escuela, en este caso, que hubo. Entonces, eh, eh, se trabajan más firmemente y con los valores bien bien claros desde ahí eh, y para mí es un orgullo, para mí es un orgullo eh, ver chicos que, que, que han sido chiquititos y estén dando clases a, a, a, a alumnos que cuando ellos empezaron eran así chiquitos y esa es la clave para, para el crecimiento. Bueno, nada, muchísimas gracias por, por este momento, gracias por la invitación, por, por siempre tenernos en cuenta y todo lo mejor para, para lo que venga. Ustedes siempre están, termina una cosa, están en otra y no... se toman vacaciones? ¿Te tomas vacaciones? Esa es la pregunta que te quería hacer personalmente. Sí, siempre hay que tomarse vacaciones, sí, sí, tiene que haber un, un tiempo para la familia, tiene que haber un tiempo de ocio, un tiempo muerto, como se dice neutro, porque es la clave para poder seguir en esto. Uno dice no paro nunca, hay que parar en algún momento, aunque no parezca, uno para. ¿sí? Mm. Y bueno, déjame agradecer primero a ustedes por siempre apoyarme y hacer visible lo que es esto, que es nuestra, nuestra actividad, nuestro, nuestro taekwondo, porque hoy nos toca a nosotros, pero eh, en, todo, en toda la Argentina, todos los profes... Eh, que trabajan un montón, en pueblitos chiquitos, por ahí no pueden tener este acceso de poder difundir el Taekwondo y ustedes, eh, gracias a que se molesten, vienen hasta acá, eh, se puede difundirlo, nosotros tenemos, tenemos eso de poder mostrarlo. Por otro lado, a nuestra asociación, que, la Asociación de Taekwondo Unificado, ATU, que nos da la posibilidad de, de, de poder crecer como escuela. ¿sí? Y bueno, afe, a la Federación IDF de Argentina, que eh, que hace posible que se puedan hacer los selectivos que las chicas puedan viajar y, y puedan estar en ese proceso que es tan lindo y que es una experiencia única lo que viene, que es el mundial de Ámsterdam. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que ande todo muy bien. Gracias. ¿eh?